This shit's crazy More fire Yeah ay yeah. yeah. ay. Yeah. hey Relax, hey, hey. relax, como maratona. Yeah, yeah, yeah Fuma, fuma, que quita la cola Yeah, yeah, yeah Hagan fila para jugar con sola Yeah, yeah los de no me mola, yeah, yeah, yeah, Rolla, rolla, como maratona, yeah, yeah, yeah, fuma, fuma, que quita la cola, yeah, yeah, yeah, hagan fila que una consola, yeah, yeah, yeah, que escucha los de no me mola Y ahora me muevo con mi panamera Yeah, yeah, yeah Chica tiene esas delanteras Yeah, yeah, yeah, Desperté abrochado de mi suerte Mi cabeza tiene precio. Yeah, yeah, yeah. Estos putos creen que yo soy negocio. Yeah, yeah, yeah. Moriré, luego por necio. Yeah, yeah, yeah. Si sí, lo sé, grabé en y en Mi cabeza tiene precio. Trap negro por de peso. Yo no soy el afallado. Pero ando te panto lento. me prendió como fuego. Como tres de pelo. pego. Antes me tiraba mierda. Y ahora me andan por mi cuerpo. Hey, y ahora yo cargo la crew. Baby, tiene my hood. La ida es luz, Me tiran, pegan YouTube. My team don't a My team don't a My team fool. My fool. ¡Me encanta tu cara! ¡Me encanta Me cara! love ya, picture. a ya, ya, ya, ya, me ya, ya, ya, ya, ya, I love love ya, i love love love my job this is crazy more I